Qué sentiste con la derrota de Brasil? final FIFA 1. Hola, cuéntanos. ¿Cómo te llamas? ¿Cuánto años tenés y dónde vives? Y me parece que salimos campeones. Está sí, sí, sí, sí. muy bien armado, va. Arriba. Messi, Messi se perfila, le pega. El que más recuerdo es el 1978 sí, A ver, damos vueltas a las orejitas y escuchamos qué nos va a decir A es? ver, chicos, ustedes, ¿qué es el mundial? ¿Vieron el mundial? ¡Sí! sí. ¿En eh, ¿sí? la tele? ¿En la tele? Sí. ¿Quién juega? Sí. ¡Argentina! Argentina. ¿Quién es el mejor jugador? ¡Argentina! ¡Argentina! Argentina. ¿Y el jugador que más le hace ¿Cuál es? Sí. ¡Argentino! ¡Messi! ¡Messi! ¡Muy bien! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Qué suceso triste recordaste! Eh, recuerdo el, el Mundial 2006 y 2010 que Alemania perdió los dos mundiales, digo Argentina perdió los dos mundiales por culpa de, de Alemania. Y con usted tiene mejor, Maradona o Messi. Maradona. Ahora sí. ¿Te acordás algo del último mundial? ¿El ¿Último mundial? Sí. De España como jugaba. Salió campeón. ¿Sabes quiénes hizo los goles? Sí, fiesta. Hizo uno, uno a cero, suplementario ¿Un el ¿Un minuto que eso. ¿Sí? ¿Qué más te acordás? Y eso no es que jugaba bien España, mostró una nueva sí. forma de jugar al fútbol. ¿Cuál fue tu primer mundial que, que te record, que recordás? El 2006. 2006 ¿Dónde se jugó? 2006 se jugó en Alemania ¿Alemania? Muy bien ¿Te acordás de, alguna, de la canción? Alguna, de, algo, de ¿Algo emotivo de ese mundial? No, no me acuerdo de la canción ¿No te acordás? Del cabezazo de Zidane que le hizo en la binarios? ¿no? Muy bien, por final. muy bien muy bien. ¿Listo entonces, señor Mario? No, este, no, muchísimas gracias por, por su colaboración No, de nada no. Sigue trabajando ¿no? Me acuerdo que nos íbamos todos juntos a mirarlo de algún lado con mis compañeros. Todos nos mirábamos en un aula, toda la escuela la miraba en una sola tele que había en la escuela del campo donde yo iba. Había una sola tele, entonces la miraba toda la escuela que nosotros ahí. Y gritábamos los pobres. Y para vos, ¿cuántos mundiales dio? Sí, me acuerdo, yo, tengo como 100 años ya ni me acuerdo ya cuántos mundiales vi. Como 6 mundiales ya vi. Oh. y cuál, eh... ¿Qué es lo que más recordás de esos mundiales? Uh, bah, todos los mundiales fueron lindos. Pero el mundial que me gustó que es por la música del de Italia. Mm. La canción de una maravilla. Sí. Y el, el más popular fue el gol que se le hizo Maradona a los ingleses: tele, la tele. Miraba por la tele y escuchaba por la radio. Mi jugador favorito, obviamente, es Messi por ser argentino, pero. Creo que uno de los mejores jugadores que tuvo el mundial fue Jaime Rodríguez, que demostró su buena calidad de juego. Bueno, ¿sí? Ahora vamos a entrevistar a Fernando de la Rusia, que tuvo la oportunidad de presenciar varios mundiales. Eh, en tu opinión, ¿cuál es el mejor jugador? ¿De todos los mundiales? ¿De todos los mundiales? ¿Cuál es el que más se dispara? Maradona. En el año 86... brilló. No tuve la suerte de verlo a ese mundial porque era muy chiquito, pero Maradona eh, en ese mundial fue único. Demostró que era el mejor jugador del mundo, hizo dos goles importantísimos, el gol más lindo de la historia, hecho en un mundial, eh, salió campeón del mundo. Indiscutiblemente eh, no, no hay comparación. 74 por radio, me acuerdo del 74 lo escuchado en la radio de un colectivo urbano en Córdoba, jugaba el ratón a, los a Después por la tele, televisión color y ah, los partidos últimos viéndolo en el colegio con pantalla gigante, espectacular Y ayer vi el partido en un bar. Ahí viene el trofe de música. Entonces, pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Qué sintió cuando supo que nos enfrentaríamos contra más o menos que Alemania? Una selección con, con, con la cual tenemos antecedentes antecedentes bravos. ¿Qué sintió? Bueno, pero le hemos ganado a Alemania. Ustedes no eran nacidos, pero en el año 86 Argentina le ganó a Alemania en la final. O sea, fue a Maradona después en el año 90 la ganó a Alemania con un penal que, que, no, que no fue. Y acá en el último mundial en el último mundial, eh, nos preocupa toda Alemania, que nos ganó cuatro veces. Sí. Pero ahora le vamos a ganar nosotros, porque es que, es que tenemos a gente sin más corazón. Nosotros somos otros son medio medio global, tipo, viste que son, sí, sí, pero le vamos a ganar. Y Messi va, que va a aparecer, va a eliminar. ¿no? Sí. sí. ¿La última pregunta. A ver. ¿Jugadores? ¿Tenés alguna en especial que te guste? Messi, Elrof y Di María. Decime, ¿cuál es el partido que te va gustando más hasta ahora? De Holanda. Bueno, muchas gracias por habernos ayudado. ¿A, ¿A qué jugador le gusta más? Sí, sí. Sí, más a todos a vos? ¿Y a vos? ¿A todos les gusta Messi? ¿A quién les gusta Messi? A él me gusta Messi te Y... dicen que Argentina va a salir campeón? ¡Sí! ¿Pueden cantar la canción o no se saben ninguna? ¡Argentina! Argentina. no gracias so